Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Estamos acá en Salud Radial eh, y estamos con un invitado, con una invitada, una invitada de lujo. Así que le vamos a dar la bienvenida a Liliana Rodríguez. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Hola, Emi, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Saludos ¿Todo todos. Bien, bien. Bueno. Eh, Liliana, acá en el WhatsApp que me mandaste, me contás que sos técnica superior en hemoterapia. Exactamente. Pero aparte, contanos. ¿Dónde trabajás? ¿Cuál es tu trabajo exactamente? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Bien. Eh, yo trabajo en el Hospital San Roque de Gonet, en La Plata. Eh, la función del técnico en hemoterapia eh, es el que se encarga de las bolsas de sangre en las urgencias. Hacemos el estudio inmunomatológico de la embarazada y el recién nacido y eh, somos como los custodios de todo lo que son los hemocomponentes eh, de las personas que van a donar. Las personas Bien. donan sangre en un centro regional, eh, en ese centro se procesan, se separan, los hemocomponentes y nosotros como medicina transfusional eh, hacemos el pedido de lo que necesitamos para después usarlo en urgencias, en cirugías. Eh, agrupamos al paciente, agrupamos la bolsa de sangre otra vez, compatibilizamos esa bolsa para estar tranquilo que es compatible para, para el paciente y se transfunde. ¿Y sos, el que hace, perdón, Emiliana, sos la que hace también las extracciones? Claro, nosotros hacemos las extracciones, eh, nuestros, eh, en la mayoría de los servicios está separado lo que es hematología, de hemoterapia, de medicina transfusional, el hospital funciona todo junto, Hacemos hematología y hemoterapia, eh, así que bueno, nosotros hacemos los estudios de coagulación prequirúrgicos, que está muy ligado a lo que es medicina transfusional, eh, porque de eso depende la coagulación, que el paciente tenga menos probabilidades de sangrar, entonces bueno, ahí entramos en juego nosotros también con la parte de, de hematología. Es un, y un tema tenemos a nuestro... eh, sí Sí, la verdad que sí, eh, por eso la mayoría de los técnicos en hemoterapia están están formados de tal manera de que realmente su trabajo sea de mucho compromiso. La extracción de sangre parece algo simple, que lo puede hacer cualquiera, pero en el tema de coagulación es muy importante que se haga bien, con el procedimiento adecuado, con los tiempos adecuados, para poder dar un resultado lo más cercano a lo real de, de, del paciente. Bien. En base a, a ese Diana? resultado uno hace tratamiento, sí. Una pregunta, vos cuando me pasaste los WhatsApp eh, con tus datos, me pasaste el RUP. O sea que Ay, sí. los técnicos en hemoterapia están matriculados. Sí, sí, somos. Eh, es una carrera terciaria. Eh, yo la carrera la hice en la Escuela Superior de Sanidad de la provincia de Buenos Aires. Fue el último curso que se hizo. Ahora el técnico de hemoterapia eh, está formado en lugares eh, privados. Eh, estamos matriculados de hecho gracias a que te mandé la foto me di cuenta que en octubre se me vence la matrícula así que tengo que renovarla y, y bueno como, como nos pasa a muchos de los que hacemos tecnicaturas eh, el responsable es el, un médico siempre pero el que está es el técnico y vos lo sabrás okay. sí, sí, sí. Eh, y vos lo sabrás así que bueno eh, esa es nuestra función nosotros estamos de guardia todo el tiempo hay un técnico que está, que está de guardia. ¿En el hospital? En el hospital. Hacen 24 horas. Exactamente, hacemos guardias de 24 horas y después hacemos apoyo de guardia otro día. Y, y bueno, es fundamental que el técnico de neumoterapia esté en una institución, porque es la única manera que tiene de funcionar. Si no hay un banco de sangre, eh, no puede haber terapia, no puede haber guardias, no puede haber neonatología. Claro. Es fundamental que, que haya alguien que pueda dar respuesta inmediata ante la necesidad claro, de sangre. Es un importante. Exactamente. Eh, así que bueno, ahora todo esto lamentablemente lo que estamos transitando hace que se visualice un poco más lo que es esto de la hemoterapia, cosa que poca gente entiende ¿De qué se trata? Y es lógico Claro, de, esa es una pregunta que vamos a hacer sí. ahora ¿no? Eh, ¿Se complicó el trabajo por el tema del plasma? Yo quiero que nos cuentes, a medida que va avanzando la charla eh, ¿Cómo se consigue el plasma? ¿Sí? Eh, oh. Si todos podemos donar Bien. ¿Quién no puede? ¿Quién puede? Eh, ¿Cómo es la preparación para que una persona done? Si es que hay una, una preparación Bien, bien. Eh, tenemos en este momento eh, dos aspectos. Uno es la donación, común, la donación que, que puede hacer cualquier persona, y otra es la donación de plasma eh, convaleciente. Eh, la persona que, que, que transcurrió la enfermedad, que tuvo un hisopado positivo para COVID, eh, puede ser potencial donante de plasma, pero tiene que cumplir con los mismos requisitos que se tienen que cumplir para la donación común. Ejemplo, eh, un segundo, sí. por favor. Sí. Vamos a presentar al, al otro conductor de salud radial, eh, el doctor Miguel Ángel Coloma, también este platense, eh, así que le damos la bienvenida. Hola Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿Todo Miguel. bien vos? Bien, bien, bien, escuchando. Bueno, deshablando de <risa> eh, Seguimos, Perdóname la interrupción, Lili, ¿puedes seguir? No, no te preocupes, comentario? no te preocupes. Bueno, nada, las condiciones para básicas, eh, como si fuese un primer filtro de, de, de, de elección de donante, sería la edad, de 18 a 65 años, eh, mayor 50, 50 kilos para arriba, para que sean donantes, no haber tenido ninguna enfermedad como ningún cáncer, eh, y haber cumplido los 14 días del de isopado negativo porque cuando vos te da positivo el isopado estás en aislamiento y después te hacen en varios lugares un control para que dé de negativo después de 14 días de ese hisopado negativo podés ser potencial donante de plasma para que ocurra eso hoy en la provincia de Buenos Aires eh, hay que llamar al Gucaiba en el Cucaiba te va a atender un médico que te va a hacer todas las preguntas necesarias para saber si esa es una preselección de posible donante y te indica en qué centro podés ir a donar plasma. Por ejemplo, en nuestra región es el, el, el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires que está acá en La Plata. Eh, después compartido está el, el, el Hospital El Cruce de Florencio Varela que es parte provincia, parte nación y no hace mucho se incorporó el Centro Regional de Mar del Plata, eh, para que las personas puedan ir a donar plasma Cuando el Jucayba te dice que, que sí, te dice a qué lugar puedes ir, eh, te toman una muestra de sangre, te hacen una titulación de anticuerpos, y todas las serologías eh, de, de otras enfermedades que sean transmisibles por sangre, si todo eso eh, está en orden, y es factible, se, se cita a al donante, y se le hace el procedimiento de aféresis. Bien, perfecto. ¿Qué pasa con las personas que son diabéticas? Eh, no, ¿es pueden no pueden donar. No pueden donar. Por puede más no. que le haya dado positivo y después negativo. Exactamente. No pueden donar. No pueden donar los pacientes diabéticos. ¿no? Eh, están, hay un montón de cosas que son muy dinámicas igual. Desde que empezó todo el tema de la pandemia hubo... Mucho dinamismo en protocolos y un montón de cosas. Eh, hay lugares, eh, por ejemplo, en Capital, que el paciente que estuvo en terapia no es factible de ser donante, por ejemplo. Eh, pero bueno, por eso cada centro regional, con sus protocolos, eh, eh, da las indicaciones. Por eso es importante llamar ese 0800, es el único teléfono, que, que está disponible. A ¿Para veces todo el está país medio poco. Para, como, la, provincia para la provincia de Buenos Aires. Solo para la provincia de Buenos Aires. ¿A veces 0800? Ya te lo digo, que lo tengo acá. Bien. Eh, acá tengo. Uh -huh. 0800-222-0101. Las 24 horas te atienden. Bien, perfecto. Si no, bueno, el centro regional en realidad. Eh, acá en La Plata tengo el teléfono del Centro Regional de La Plata, pero bueno, ustedes tendrían que comunicarse con el Centro Regional de Mar de Plata en realidad. Está para perfecto. Poder, para poder ser donantes. Bien. Eh, tienen que sí o sí tomar alguna infusión azucarada porque la mayoría de las personas creen que tienen que ir en ayuna. Entonces van entre el miedo, que es lógico, y estar sin haber consumido nada, eh, genera que, que baje la presión. Y el equipo que se utiliza para el procedimiento de aféresis es un equipo que está estéril, es un equipo que se abre en el momento ah. y sale muy caro. Entonces vos abrís todo ese equipo y la persona se descompone, tenés que finalizar el procedimiento y, y bueno, la idea es que el donante sea, no sea un paciente, sea donante. Eso implica que esté con, todos los, con salud. El procedimiento de donación eh, tiene que asegurar que el donante eh, no tenga ningún riesgo de nada. Por eso el, la infusión, por eso se le toma la presión arterial, se le mide los glóbulos rojos, eh, se que cuida. Es una parte. preparación eh, que es, es muy, muy complicada, muy compleja, ¿no? Es compleja, es compleja, porque la donación acá en Argentina, no en otros países, tiene que ser altruista, tiene que ser voluntaria. No tiene que haber ningún intermediario en el que te diga bueno yo te pago el micro, eh, te llevo... No tiene que haber ninguna connotación económica eh, en, en el hecho de la donación de sangre. Eh, eso se requiere para que el donante sea un donante habitual. Que sea habitual implica que uno eh, pueda eh, eliminar periodos de ventana. ¿sí? Si el, el donante es un donante habitual que donó, por ejemplo, el varón y a los tres meses vuelve a donar, eh, eso genera mucha seguridad transfusional. ¿sí? Hay un montón de enfermedades transmisibles por sangre que se hacen todos los estudios que hay que hacer como corresponden, pero hay un periodo de ventana, que existe, y que es real, y que depende de que el donante sea sincero en el momento de la entrevista médica. Claro, pero aparte debe haber, como en todos los rubros, debe haber algún tipo de negocio con el tema de la sangre, ¿no? Mira, nosotros, la verdad, yo nunca transité. Tengo 20 años trabajando en esto. Eh, el, nunca, nunca, nunca eh, vi ninguna situación de esa índole. Eh, si, si ocurre, ocurrirá en otros en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos se paga para la donación, para que la gente vaya a donar. En Argentina no. En Argentina es algo que bien que, voluntario tiene que ser sí o sí voluntario, porque tiene que... La transfusión, o sea, una cosa es la donación. ¿Por qué dona sangre la gente? Porque esa sangre se va a tener que transfundir a alguien que está enfermo. A alguien que está en una situación que hay que mejorar. Si yo le transfundo sangre, que no lo va a mejorar, que al contrario, le va a transmitir una enfermedad transmisible por sangre, sea hepatitis B o hepatitis C, es algo que yo estoy haciendo mal. Y yo tengo que asegurar que esa transfusión sea segura y el primer paso de que se asegura es tener un donante habitual Bien, donante habitual y eh, voluntario Miguel alguna sí, no, pregunta eh, sí no yo lo que quería saber porque claro al haber entrado tarde no sé uh -huh. si estaba, esto es, estamos hablando de la donación de, de sangre de, de plasma por eso no no no para aclarar no es sí. solo sangre sino de plasma porque, correcto en la donación de plasma estamos hablando de pacientes que han padecido el COVID. Exactamente, sí, tienen que tener una PCR positiva. Claro, y hay que dejar pasar eh, un tiempo después de haber Ca este, eh, tenido el último hisopado negativo. la días. 14 días, claro, sí, sí, sí, sí, 14 días. Sí, no, porque en algunos... El, por allí eh, he escuchado en algunos... Otro medio que dice que deben ser 21 días. Por eso es que... Eh, Mira, yo te voy a leer, claro, yo te voy a leer acá para, para no, no equivocarme. Eh, Laura sí. Vives es la que está coordinando en el Centro Regional de La Plata eh, el tema de la, de la transfusión del de, de, de plasma COVID. Eh, tiene que ser, tener, obviamente, tener el diagnóstico de COVID-19 28 días desde que eh, desapareció eh, la sintomatología o si se le realizó la PCR control negativa, 14 días después de ese resultado. Eh, hay lugares que por protocolo hacen la PCR de control, y hay otros lugares que no. Por eso esas dos consideraciones, de los 14 días después de la PCR negativa, o 28 días después de que el paciente deja de tener síntomas. y sí, ahora, lá, lástima, bueno, esto es un, una consideración, ¿no? Que tenemos los asintomáticos, ¿no? Que se, no, se nos sí. escaparían tal vez muchos. Porque sí, supuestamente. Mira, eh, claro. Eh, se, hay, hay muchos. Muchos. Exactamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, sí. Lo que es, está todo, todo, uno lee muchas cosas. Uh -huh. e entonces es como que también está eh, qué lees y qué no, porque mucha gente liberaron las publicaciones, antes eran evaluadas todas las publicaciones para presentarlas en las revistas de investigación, hoy se liberó y cada, cada centro o lugar que hace una investigación la presenta y la sube, uno la puede leer. Se está hablando de que los asintomáticos realmente no forman la cantidad de anticuerpos necesarios como para poder llegar a, a ser donantes de plasma entonces también ese es otro, otro tema que se está estudiando, si realmente el asintomático es un paciente que sirva para eh, donar plasma COVID o no. Claro, ¿y pero cómo bueno, sabes quién es asintomático y quién claro, no? Porque para o sea, eso que, que no es ya sabes porque tiene los síntomas. Claro. Pero es que, ¿Cómo sabes el, el, el asintomático que... Y eso ver, es te salir a testear. Claro, Salir a testear bueno, y la bien. provincia en este momento no está evaluando el hecho de hacer un testeo así como masivo, así que sí. ni siquiera nosotros. O sea, ni sí, siquiera ese testeo sería con la inmunoglobulina. Eh, la inmunoglobulina te dice de que vos transitaste la enfermedad y formaste ese anticuerpo. Mm. ¿sí? Sí. Primero te formas, eh, la, la, el primer anticuerpo que aparece es, es la IgM, mm. eh, en, la, en, la, en la primera etapa, y después es la IgG. Para que vos sepas que el paciente está enfermo hay que hacerle si sí es sí una PCR, que es el isopado. Los anticuerpos solo te dicen que vos en algún momento estuviste en contacto con el virus, nada más. Claro, que eso en algún momento se hizo algo masivo, en, no sé qué pasó con eso, era un poco la pregunta, ¿no? Si, ¿Qué, qué, ¿Qué resultados tuvo eso? Claro. Lo hicieron como al principio, cuando lo hacían en constitución. Sí. y eh, hubo mucha controversia con los bioquímicos, porque la gente que, que empezó a testear no era gente preparada, eh, parece, como que soy muy insistente, pero el tema del trabajo del laboratorio, del bioquímico, nosotros como técnicos, eh, hay, que, hay que controlar mucho el tema de la calidad, claro. y son claro. métodos muy... Eh, Técnico dependiente, ¿sí? no son cosas automatizadas. Entonces cuando mm. un método depende del que lo está haciendo, ese que lo está haciendo realmente tiene que estar eh, formado para poder hacerlo. Eh, porque no es lo mismo una cosa que la otra. Ahí me viene algo, este, sí. una pregunta que, que me, me aparece. ¿Los eh, laboratorios eh, privados eh, realizan también este PCR? Eh, tengo entendido que sí. Acá en La Plata, eh, no sé cuál, sé que en Capital lo están haciendo, pero el gobierno desde un principio lo que quiso fue centralizar todo lo que era la, sí. el tema de PCR. Más que nada las, para... ¿Las clínicas, tener... por ejemplo? Aparte de los... No, las clínicas no, todo se deriva todas las muestras de hisopado se derivan, no sé cómo se manejan en Capital Federal, que es otro protocolo, otras formas, acá sí, sí, sí. en la provincia, eh, sé que hay un lugar que hace anticuerpos, pero la verdad no tengo más datos, pero hisopados acá en la plaza Bien. no, no y... tengo conocimiento. Claro, por ahí toman la muestra, pero le, eh, o sea, no la procesan, la, toman la muestra... Exacto. Sí, sí, sí, toman la muestra y la derivan al centro que le corresponde, exactamente. Sí Bien. o sí, las clínicas, todas las clínicas, eh, tienen que presentar un protocolo eh, de COVID, de cómo van a manejar la, y ese protocolo armado en base a la disposición de la provincia. La provincia, claro. cuando uno entra a la, a la página de la provincia, tiene todo el protocolo de COVID armado, eh, presentado y las clínicas se tienen que adecuar a ese protocolo. Bien. Te voy a hacer dos preguntas, Lili. Decime. La primera, eh, ¿vos considerás que son importan sería importante los testeos masivos? Eh, para yo dar esa opinión tendría que ser epidemióloga. <risa> okay. Y es una opinión que te voy a dar, no ni como técnica ni como trabajadora de salud. Eh, Liliana, la que sale a hacer los mandados, eh, yo creo que, eh, que para mí la gente que trabaja en el hospital tendría que estar testeada una vez por semana, eh, y, pero bueno, es, es un sentir propio, una vez por semana más que nada, porque si yo doy positiva se tienen que aislar cinco compañeros míos que trabajan todas las mañanas conmigo, o sea, cómo funciona el hospital, no por una cuestión de miedos, porque la verdad... Que no, ya estatura, claro, para, para poder asegurar una buena atención, tanto para nosotros como para el paciente. Si vos te quedás sin, sin personal de salud, eh, no, estás haciendo, no, no, no se están haciendo las cosas bien. Claro. Bueno, bueno eso era la segunda pregunta. ¿Cómo se protegen ustedes hospitalariamente hablando? digamos Ustedes claro. llegan al hospital y cómo sigue el, el, el, el proceso el protocolo. claro. El protocolo. Nosotros llegamos al hospital. Todo el personal tiene solamente acceso por un lugar, antes entrábamos por varios lugares, eh, se armó todo un protocolo y, y, y, y cada persona que entra al hospital tiene una entrada diferente. Y nosotros entramos por el estacionamiento, sí o sí, por calle 518, en donde hay un sector que te toman la temperatura y te dan barrijo quirúrgico. Si sos personal que trabaja en el área COVID, particularmente el piso que trabaja solo para COVID, se les da un AMBO. Eh, trabajo, el cual va al vestuario, que se, re, se remodeló todo, se arregló para esta situación, se cambia y se entra a trabajar. Salís, no podés salir con AMBO, ni siquiera tuyo, ni, ni que te da el hospital. O sea, salir de por decirlo de alguna es, manera. Exactamente, con, la, con tu ropa. Esa costumbre que teníamos habitualmente el trabajador hospitalario, de andar con el AMBO y salir de casa y volver a casa... Es algo que esto nos trajo para enseñarnos, que no es lo que corresponde nunca. No, claro. Ni con esto, ni nunca. Era una costumbre. Así que, ¿eh? Y sí, era como una comodidad, un hábito, porque si vos no tenés un lugar donde guardar tus cosas, no tenés un vestuario, y sí, te cambiás en tu casa. O sea, una cosa lleva a la otra también. ¿sí? Eh, pero bueno, el hospital, todos estos dos meses que, que nos dio el tiempo este tiempo, refaccionó ah, los no. vestuarios... Eh, eh, hemos tenido muchísimas capacitaciones eh, para el uso del EPP, que es el equipo de protección. Eh, así que bueno, seguimos aprendiendo todo el tiempo porque... Es muy dinámico. Eh, es muy dinámico todo, demasiado. Una cosa es ponerte el EPP cuando tenés un paciente internado y otra cosa es hoy que, por ejemplo, tenemos eh, la semana pasada tuvimos nueve pacientes internados positivos entonces no hay, cada, a medida que pasa el tiempo como que, que uno tiene que hacer dinámico esto no, no, no puedes estructurarte nosotros en el laboratorio por ejemplo lo que hacemos es eh, usar antiparras barbijo quirúrgico y en el laboratorio eso nada más cuando vamos al piso eh, COVID tenemos una mesa en la entrada de la habitación con todo lo necesario para vestirnos eh, salimos de la habitación y todo ese material se descarta, se tira o se lava. Las antiparras se llevan a esterilización, por ejemplo, para ser reutilizadas. Y bueno, así nos protegen. Eh, la gente de rayos está como un poquito más comprometida también, porque es el que hace la placa de tórax y va a la habitación y es el primer camino que hacen cuando entran a la guardia, van a van a rayos. Así que bueno, eh, la gente de limpieza eh, tengo que usar esta palabra pues se llama empoderar, se empoderó bastante porque es un, un eslabón muy importante para, para nosotros, para poder trabajar tranquilos, así que es como que se está aprendiendo a trabajar en equipo. No nos quedó otra. Bien. No, no, pero aparte está bueno que todas las áreas estén conectadas y trabajen en equipo, ¿no? Exacto, exacto, muy importante. Bien. Bueno, entonces, cuando ustedes salen de la habitación, ¿no? COVID. Sí. Se, eh, son dos que se ayudan a, a sacarse lo, lo, la ropa, los camisolines. ¿Cómo se maneja eso? Pues hemos visto Mira. un montón de videos por televisión, por YouTube, por, por un montón de redes sociales. Entonces, uno tiene que hablar con el, con el que está en la trinchera. ¿no? Eh, lo ideal es que haya alguien que te esté mirando mientras te cambias para marcarte los eh, errores. ¿Cómo se maneja eso? Ese? Eh, ese es ideal. Y cuando salís que haya alguien, que también te vaya como guiando. El tema es que eh, no suele ocurrir siempre, porque hay mucho trabajo, porque por ahí estás solo. Así que es apelar a tu tranquilidad en el momento, y ante la duda, cualquier duda que siempre yo le digo a mis compañeros, este último tramo me toca eh, tener la función de, de coordinadora, así que es como que eh, siempre hablo con mis compañeros, que ante la duda, lavarse las manos con alcohol. ¿Me saqué el guante? ¿O qué hice? Porque me puse a pensar en otra cosa. Bueno, listo, alcohol. El lavado con el alcohol, como corresponde, tuvimos un montón de capacitaciones de lavado de manos, situación que tendríamos que saber siempre, porque es algo fundamental en el sistema de salud, pero no se hacía, eh, así que eh, es eso, y bueno, y a poco eh, ir acostumbrándose que, que es otra forma de trabajar. Pero ojalá que quede, que quede así instaurada para todos porque no es solo la única es enfermedad. Que vos sabés Lee, que con Miguel siempre decimos lo mismo acá en la radio, eh, debería ser eh, cotidiano y debería ser siempre, que vos llegás a tu casa, y antes de tocar lo que sea, las manos y la cara con agua y jabón al laboral, entrar a los hospitales o entrar a las clínicas o todo lo que sea salud, y antes totalmente. y después higienizarte como corresponde. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí, lo que pasa que bueno, eh, en, en las clínicas privadas, por ejemplo, que yo trabajé bastante tiempo, eh, figura el lavado de ropa y figura eh, eso, eh, antes lo lavaba la institución, vos te sacabas la ropa la lavaba la institución, Tenías tu vestuario, te cambiabas. Bueno, después eso como que se fue modificando. Hay que invertir mucha plata en seguridad. Así como las empresas sí. privadas de construcción tienen que sí o sí tener un técnico superior de seguridad y todas las en salud tendría que pasar exactamente lo mismo y eso implica plata, mucho dinero. Seguro. Eh, pero bueno, espero que con esto uno entienda que, que no es plata tirada, sino que es plata invertida. Es, es una inversión. Eh, que se entienda de esa manera. Así que bueno, claro. yo, eh, mira, surgió todo esto en realidad por un video que, que hice para el hospital que se video. Bueno, contanos, ¿sabes? Contanos el video. Nada, es situación de que, de que empezó el protocolo de plasma de, de plasma de convaleciente y m, se decidió con, el, con la gente del Instituto de Hemoterapia, que son los que con el médico terapista eh, y el diagnóstico del paciente deciden si es factible que se transfunda plasma o no. Eh, se pidió y no había, y el paciente tuvo que esperar un día y medio para recibir el plasma, y eso me disparó en mi cabeza diciendo, no nos puede pasar esto. no claro Entonces hablo con la dirección y les propongo que utilicen toda la publicidad que está sacando en la provincia y que la pongan en la página del hospital bueno Liliana, está bien, buenísimo, y bueno, viene la gente del departamento de comunicación y me dice Liliana, queremos que vos hables, no, yo no voy a hablar, <risas> una semana persiguiéndome estuvieron, eh, no, le digo a mi jefa, eh, a Sandra, no, no queremos que el técnico sea el que hable, porque en realidad nos interesa que, que hable el técnico, más allá del médico, entonces me agarraron por ese lado y aflojé, <risas> y... Y bueno, mi, mi, primer, mi primer interés es que la gente tome conciencia de que se necesitan donantes, hoy y siempre. Eh, se necesitan donantes porque pacientes eh, con leucemia necesitan reponer todos los días las células sanguíneas. Eh, hay, hay patologías de leucemia que todos los días necesitan recibir una dosis de plaquetas, una unidad de sangre, siempre, porque no la tienen porque el tratamiento que se les da es para eliminar todas las células del cuerpo y no las tienen. Y la única manera que tienen de, de vivir es con la donación. Claro. No hay medicamento, o sea, es solamente, únicamente que haya alguien que vaya y done. A su vez, desde mi lado de medicina transfusional, peleo cada bolsa de sangre con dientes y uñas, porque no, no, se, eh, no es que no se la dé a nadie. No, porque viste que le bajó el hematocrito y por las dudas, esa bolsa no sale de medicina transfusional. Tiene que ser una indicación realmente precisa para cuidar eh, la sangre, digamos, para cuidar, porque el que va a donar, siente que dona para ayudar a alguien, y tiene que ser así, se tiene que cumplir eso. Seguro. El plasma para nosotros es muy importante, no solo plasma COVID, el plasma es muy importante cuando hay hemorragias masivas, eh, nosotros el instituto de hemoterapia parte del plasma que se dona eh, va a Córdoba eh, en donde eh, ahí se hacen hemoderivados hemocomponentes de, de, de la, del plasma factores de coagulación que son muy importantes en las cirugías así que nada me disparó la necesidad de que haya donantes eh, y que la gente, por ahí, tenga un mensaje más simple, porque hay un montón de información. Si uno quiere saber del tema, eh, mucha información, pero con palabras muy complejas. Y la idea es que la gente realmente común, que no tiene por qué haber estudiado medicina, ni saber de medicina, pueda entender lo que es donar sangre y lo importante Seguro. que es. Y lo importante que es. Y lo que importante. Es, es. A vida, ¿no? Salva vidas, es que la, la, lo real es eso. Y realmente cuando, cuando vos donás sangre y sabés que salvaste una vida, yo siempre digo, se sana el paciente, pero uno también internamente se sana. Es una sanación eh, doble. Porque Seguro. hace bien, Seguro. hace bien sí, ayudar, sí. hace bien. Uno se siente parte de algo, termina siendo Seguro. parte de la historia de otra persona. Aunque vos no sepas quién fue, no importa. No, no, no, habitualmente son anónimos, ¿no? Totalmente, sí. sí, sí. sí. Bueno. bueno, Liliana, yo por mi parte te quería agradecer, muy clara con tus conceptos. No sé si Muchas Miguel gracias. tiene alguna otra pregunta o... No, cerramos. no, yo más, más, que, más que pregunta, lo que me parece perfecto es el hecho de que alguien que comunique sea alguien que eh, conozca el tema, claro. por un lado. Y por otro lado, eh, no cualquiera puede comunicar, sobre todo en temas eh, tan, tan caros, digamos, eh, porque vemos habitualmente, sobre todo en los medios de difusión masivos, más allá de las redes, de las redes ni quiero hablar, pero de los medios de difusión que nosotros tenemos posibilidad de ver, tanto eh, los, eh, los, los de cable como los de aire, que eh, se llevan mucho tiempo en discusiones eh, que no tienen nada que ver con el conocimiento totalmente, y totalmente. justamente confunden o sea que sí, es claro. este bárbaro que eh, se, haga un, se haya hecho un video eh, con una comunicación adecuada porque es lo Sí, que pero aparte nosotros bien claro suele... ¿eh? no, no, no, nos tranquiliza o sea, esto a nosotros nos tranquiliza es decir no solo a los que estamos trabajando en, en medicina, sino a aquellos que eh, reciben esa, esa atención. Y lo que es fundamental es contener. Y si uno les da la posibilidad de que hay cosas que se pueden resolver y no todo negativo, no esto no tiene cura, la única cura es, la, es el aislamiento. Bueno, no es tan así. No es tan así, no es tan así sí. igual esto, claro, está, está en investigación. Eh, está en un protocolo de investigación, tiene que haber un grupo de personas que hayan recibido el plasma y un grupo de personas que no, para poder hacer una comparativa, porque los trabajos de investigación se manejan de esa manera. Eh, eh, está comprobado que va, muchos pacientes han mejorado después del plasma, pero otros no. Eh, sí. Así que, Pero como yo digo, es una luz de esperanza, una luz de esperanza que está, que está cerca, eh, yo realmente, en lo personal, si sí, yo lo digo a mis compañeros, si a mí me pasa algo, busca y pasame plasma, no me importa. <ríe> busca claro. plasma y pásamelo, porque realmente eh, yo confío más, me siento más segura en eso, porque sé que se hacen todas las pruebas serológicas que en, un, en una medicación que no sé, que en la prueba de dónde, no sé. O sea, yo, es mi opción en lo personal. Entonces, está bueno que todos sí, bueno. la puedan tener. Y una más, eh, bueno. que no sé si ya no, no lo dijeron al entrar tarde, no. eh, se me complicó, me perdí algo seguramente, pero el tema del, del grupo sanguíneo. Eh, está complicado para la gente que sabe positiva, la gente que sabe positiva necesita claro. recibir solamente plasma AB. Claro, claro. claro, claro. Eh, entonces bueno. Porque tienes El cero no tiene problema. El, el cero en realidad, eh, tiene eh, de por sí naturalmente, tiene okay. anticuerpos eh, uh -huh. A y B, así que no tendría ningún problema. Así como, como puede como donar a otros. Y el, ¿El B, el AB, está, son, son, son grupos un poquito más complejos de conseguir, como nos pasa con la sangre. Eh, con la sangre el grupo cero negativo es el más complejo, de glóbulos rojos, con el plasma... Eh, el AB y el B es, es más complejo. Eh, es muy importante que sean del mismo grupo, sí o sí tienen que ser del mismo grupo. Así que ahí se complica un poco más. Bien, Bien. Bueno. bueno. Yo, por bueno. mi parte, con lo que escuché, <ríe> es <ríe> Muy bueno, muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, muy muchas, es, gracias. Esclarecedor. Muy esclarecedor. muchas gracias. Esclarecedor. Muchas gracias por la nota. Por ser tan clara, y seguramente te vamos a convocar en, para otras eh, entrevistas. Bueno, ojalá que tenga mejores noticias, así que bueno, te mando sí. un abrazo, gracias por, por la oportunidad, y como les digo, así, que la gente común pueda entender cómo es esto y, y poder ayudar, saben que, eh, que puede ayudar, que todos podemos ayudar, todos sí, y eh, que vos decís no no tengo nada si yo no tengo nada qué hago no puedo ayudar a nadie si andáis dona sangre y ayudás y mucho una, Así, preguntita bueno, que hará... me... sí. una preguntita que me queda pero eso es extra este... vos estás en la plata trabajando en un hospital o en el instituto de, Mot de Motivación? no yo estoy trabajando en el hospital San Roque de Bonet Ajá, bien. sí sí pero bueno la responsabilidad de captar donantes es de todos Claro. Eh, cada hospital tiene que generar situaciones de, de, de concientización desde la donación, así que bueno, eh, es, es muy Pero importante igual están que todos... Pero los... ¿no? igual están todos en la misma sí. línea, tienen el mismo protocolo, así que... Este... Todos, todos, bueno. yo, eh, nosotros tenemos que manejarnos con, con, eso, con ese protocolo, de hecho, una de las características para donar sangre es una de, de una nota que mandó la doctora Laura Vives, que es la directora del Instituto de Hemoterapia, o sea, nada, nada, ni privado ni estatal se maneja fuera de lo que es el protocolo de la provincia. Bien. Bueno, Bueno, bueno. Lili, muchas gracias. gracias. Un beso y Un bueno, beso a seguir sumando. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, Miguel. Chao, Miguel. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.